Bueno, se profundiza más la crisis en torno a, la, a las precandidaturas del Partido de la Liberación Dominicana y por ende que hemos mencionado muchas veces en, el, en este programa sobre la influencia que eso ha tenido en el país eh, y en todas las materias, en todas las materias de materia económica, materia turística, materia de, de tranquilidad, de sosiego de institucionalidad de el, el, el, prácticamente todas las instituciones están en filo de lo que puede pasar en el Congreso, de lo que puede pasar en esta, esta eh, eh, vorágenes que tienen estas dos figuras del de el único partido que existe en la República Dominicana que es el Partido de la Liberación Dominicana con todos sus poderes eh, de manera avasallante tomados Podemos decir que el, yo, yo recuerdo muy bien un, dos figuras que eran prácticamente como hermanos, no como esto, que nunca han sido hermanos, siempre han tenido siempre su diferencia, que eran José Francisco Peña Gómez y Jacobo Masluta A tal forma que las diferencias fueron tan fuertes que eh, cada uno agarró y formó un, cada un, uno se quedó en su partido y otro formó uno, o sea que se dividieron de manera política. De por vida. Los, los dos seres, porque sí. del PRI y el Peña goma el bloque institucional. El sí, sí, recuerdo, eh, recuerdo, sí, gracias por la corrección. Curándose en salud. Sí, eh, exactamente. Entonces, eh, te estoy viendo que el Partido de la Liberación Dominicana, ya la división es difícil, difícil, difícil que no se dé. O sea, una división. No, ya, que, de hecho, podemos decir que ya está. Ya está, porque en política hay. hay Momento y actos que no que no se perdonan nunca fíjate Sergio que muestra de eso eh, recuerda que el PLD como tal, como institución hablaba siempre a través de los organismos institucionales, eh, al interno sí, de su partido. por ejemplo, sí, no, no. cuando hablaba el comité político, hablaba su vocero, está hablando la dirección Vito, la máxima dirección del Vito, PLD. A ti, ahora, sancion, a ti te sancionaban en el PLD, hasta porque si íbamos a vestir de blanco, tú ibas de rojo sí, Ahora, Se fíjate por eso. cómo eh, una parte del comité, una gran parte, la mayoría 23. del comité político convoca a una rueda de prensa y emite sus consideraciones hasta cierto punto, emplazando a su presidenta que cambie de actitud. Oiga, Sin señores. embargo, para responderle a esa mayoría, eh, un día después también, en el ayer convoca a otra rueda de prensa. Los dos do, do cometieron un error. Claro. Entonces, pero fíjate que, que, que lo que ha habido de es un es un... Tú me dices y yo te digo. Sí, sí. Pero se aleja más, como tú decías, la posibilidad de que de pueda algún... haber cierto acercamiento entre ambos. Porque... Eh, los dos se quieren alzar con que en, quieren más. tener la razón, lo que es. yo digo es el Romero la, que se, la rueda de prensa que convocó el secretario general del que PLD. es ilegal totalmente, Pero no tiene potestad, o sea, lo que te quiero decir es pero yo digo, hay 23 <coughs> convoca una, una rueda de prensa y van 23 miembros del comité Nada político más. Leonel Fernández que yo pensé, yo, yo pensé que Leonel Fernández iba a estar en la rueda de prensa, o sea quienes van es la su vocero, mm -hmm. eh, ¿cómo se llama? Radamés Jiménez, va a eh, Ambuquerque. Eh, no, la fasción, en fin, lo que quieran. Cuatro o cinco miembros del comité político y, y todos los, los seguidores. Ahora bien, eh, yo pensé que era otra cosa que se iba a decir en esa rueda de prensa. Para mí, en lo personal, no creo que llenó ninguna, me, no, ninguna no, expectativa no. más que seguir radicalizando la posición de un grupo y de, de otro. otro ahora bien yo quiero referirme a esta situación y fue la que vimos ayer la que el país entero dio como esta figura de la altura de el máximo exponente del merengue de juan de dios ventura y Soriano. en todo el sentido de la palabra como artista como político como ser humano tiene un nombre bien posesionado en la República Dominicana y como artista en el mundo entero y lo es y don Johnny Ventura yo creo que ponerse ante esa situación yo creo que Johnny un hombre con la veteranía se dejó llevar por el apasionamiento por las emociones capaz de ir a, a este, a, con la intención de penetrar eh, con un, conjuntamente con un grupo de artistas, de pintores ¿verdad? del pincel ...que tiene la intención de penetrar... ...y expresar su descontento... ...a través de su del arte... ...y él dijo que él iba a entrar... ...aunque fuese lo último... ...que hiciera en su Exacto. vida... ...yo creo que Johnny Ventura... ...tiene todos los medios... ...y todos los mecanismos... ...para expresarse eh, su descontento... ...y que no está de acuerdo... con ...como lo tenemos todos los dominicanos... ...de no estar de acuerdo o de acuerdo con la reelección... Pero yo no creo que ese era, fue el escenario... ...más idóneo que don Johnny Ventura pudo elegir para, para hacer esa acción. O sea, ahí pudo pasarse sí, una, una situación, una desgracia, porque hay que reconocer como decía alguien en un medio, esa esa actitud que exhibió ese ese oficial de la policía, ese coronel, eh, que estuvo ahí, se mantuvo siempre a ni a, a no, acorde. Eh, pues, decirte. Porque si ese coronel u otra persona reacciona de alguna manera ahí no se sabe lo que pudo haber pasado en esa situación donde eh, estuvo eh, don Johnny Ventura yo creo que fue un exabrudo por decirle, parte de Johnny Ventura asistir a, a frente al Congreso con la intención de penetrar mire, mire, independientemente mire, de que no se lo permitieran y en la guardia si ese coronel eh, dejaba pasar a Johnny Ventura sin siquiera levantar la mano como él lo hizo le, le meten 15 días y 20 días preso porque no cumplió con una orden que se le dio. O sea, la, él se mantuvo ecuánime, pero en un momento dado podía usar la fuerza. ¿eh? Sí, pero lo que lo que Oye, lo podía que, usar lo lo la que fuerza. Yo resaltar, el, y él el, el, el, el, tuvo, el, el, él se mantuvo porque también Johnny no tuvo una actitud tan él, simplemente él que no fue una sí, actitud fíjate, sí, sí, de no, levantar la mano. es, es cierto. El, el, el, yo, don Johnny lo hizo también con, con una altura, altura que, que, que le que también, caracteriza con lo vamos, que le Señor, También, hasta sea así le decía, pero, señor, pero, sí. eh, señor coronel, esto es lo que yo voy a hacer, lo quizás sea, sea lo no último que yo hago en mi vida, pero eh, nunca levantó eh, la mano, eh, nunca hizo ademanes con la mano, claro. siempre mantuvo su mano baja. O sea, Jorge, él lo pero hizo, fíjate, sí, pero fíjate que, pero lo que... Lo, pero no deja de ser una imprudencia. Exactamente, tanto no de el coronel como don Johnny. O sea, actuaron no, los dos perfectamente. Don, ahora bien, bien. Ahora pero no, bien. Deja, pero no deja de ser una imprudencia. Ahora bien, y quienes estaban detrás, Ay. ¿Eh? pudieron haber porque estaban que estaban incitando que estaban incitando los que vociferaban los, los otros claro. los grupos que eran bastante numerosos que estaban detrás pudieron haber eso pudo haberse salido de las manos claro. del control de los que estaban ahí producto de, de, de esa actitud mira, mira, cuál yo, es la actitud de Johnny? de ir con de manera pasiva e intentar penetrar me, al lugar miren señores el simbolismo no ha dado la razón y es Funciona más que huelga Porque no hay forma Si ustedes fijan todas las huelgas que se han hecho aquí Y ya anuncian una por ahí Aquí no se ha resuelto nada En el país miles de huelgas no se resolvieron nada Aquí se simbolizó un color Y se logró lo que nunca en la vida se había logrado, se había logrado Hacer una ley Sobre la educación Simplemente Nosotros como ciudadanos No estamos de acuerdo con la, con la constitución Con la modificación de la constitución y, O la reelección, lo que sea Hagamos simbolismo de, se nos vestimos de verde Nos vestimos de morado Lo que usted quiera Y hacemos protesta, Nos ponemos un, en el trabajo Nos ponemos un cintillo ponemos, eso, eso, Ese simbolismo deja más enraizada Su protesta cí, cívica No existe protesta cívica Cuando usted hace desorden Porque usted está violando Una norma principal Que el derecho ajeno es la paz Si usted hace desorden no, es, no está ejerciendo un derecho, está haciendo un desorden está haciendo que otro no transita que otro no pase, que otro no realice sus labores normales quiere decir que usted le está violando una ley al otro también entonces yo creo que no, el mundo ha ganado la experiencia de que la violencia, la huelgas eso no gana nada, aquí el simbolismo dura, vale más aquí la identificación con los procesos valen más, 4% es una, es, una, es una de las de, la, de, de, de, lo, de lo que te puede decir se acuñó un color, todo el mundo se lo ponía los jueves, todo el eso vendió más, que le tiraran que, que, que vayan y le entren, entren a palo a Johnny Ventura o que le entren a Pablo a, a, a, o que, o que Merante eh, eh, eh, cayó en que es intensivo entonces yo creo que debe radicarse la lucha de, de esa forma no creo que el, que el ir al Congreso sea una manera idónea. Hasta que en el Congreso no suceda la desgracia, que no haya un muerto, va a, a, entonces a seguir con mira él. yo quiero aprovechar ahí que estamos viendo esas imágenes. Mire, que yo no estoy de acuerdo con nada de eso, de la relación, ni de nada, pero ese, yo creo que ya ese método como que no, no es el idóneo. Va a provocar un problema serio. Yo quiero aprovechar que estamos viendo esas imágenes para felicitar a, a Telenor. El grupo de lo que en el día de ayer sí, sí, el periodista Joanny Paulino, ¿verdad, Yardian, Estuvo en la parte frontal desde el Congreso transmitiendo en vivo eh, toda esa situación que se presentó ayer con la visita de don Johnny Ventura eh, con la intención de penetrar a la parte de la parte frontal del Congreso. Así que un trabajo excelente, excelente por parte de este grupo. Eh, eh, y la periodista Giovanni Paulino que estuvo transmitiendo en vivo. Definitivamente, el, de definitivamente, eh, eh, el, coronel, sí, sí. el coronel es académico. Claro, sí, es académico. Fíjate, es académico. Sí. fíjate yo quiero. Eh, trató a Johnny como por su investidura. Yo, yo trató quiero, como es. Yo quiero referirme también, Sergio Antonio Romero, a otra situación ligada a esta situación que está viviendo el, el Partido de la Liberación Dominicana. Y estas dos facciones, que una lidera el presidente Danilo, o los danilistas y otro. Mira, yo, dos mira, voy a decir, la última patada es que van a expulsar a Leonel Fernández del PLD. Vale. Se están mira, dando las bases para. Yo ver. debo volver a decir que nosotros definitivamente vivimos en el circo más grande. Atención, Yerian. Ni en los hermanos Fuentes Fu ¿Te acuerdas cuando estaban chiquitos? Es mundo, el hermano Casca Así es <ríe> nuestro país. Aquí nos vemos. Dice. Expresó antes de ayer el flamante diputado llamado Juan Carlos Quiñones, Guayas, de la línea de Leonel Fernández, sí, sí, sí, sí. que tiene previsto eh, denunciar, denunciar a los funcionarios que sean capaces de ir a comprar legisladores al Congreso con el objetivo de levantar la mano para aprobar la reforma constitucional dame <ríe> terminar Juan tiene la intención ese flamante diputado de denunciar esos funcionarios ante la embajada norteamericana, nada más y nada menos para que la embajada les retire su visa oiga que oiga, eso suena como si fuera como una payasada verdad si, claro. no, si no me da eso, no, lo voy a llamar no, no, Exactamente. Por eso yo digo que yo comparo este país con un circo. Oigan, lo que es capaz de decir un flamante diputado. ¿eh? Por eso cuando tú ves que, que el boli quiere el, ser diputado, el, que... Sí. Que eh, a los foques quiere ser diputado Que Correa quiere ser diputado Entonces, Es porque no, los que están son peores él va a estar, él va a estar Es porque a la, los que están son va, peores Al aceite al funcionarios? Son los que van a ir al Congreso A comprar diputados Es más, ya yo, yo ya yo me ofendo Si me dicen que va, yo creo que yo puedo dar para diputado. no me ofendo Inmediatamente irse a la Embajada Norteamericana Y denunciar decirle, Juan Pérez, funcionario tal fue el que fue capaz de ir al Congreso A comprar legislador okay, le yo, quiero la visa. Le, yo quiero que le quiten la visa Es ridículo ¿Eh? No, pero eso es lo que se llama Con todo el respeto que me merece por su investidura, un verdadero payaso. Yo creo que ni Corombolón de, le lleva... La gran mayoría de los que están ahí tienen visa porque pues, tienen visa diplomática, pero cuando le quiten esa visa diplomática, los Estados Unidos no le dan una visa más nunca. Vamos a... Muchos una... los que están ahí. Vamos a una pausa y al regreso seguimos con el contenido que hemos preparado en el día no de ¿Sabías eso? Que hay muchos que viajan con, con visa diplomática en, eh, en porque este la, visa, la visa norteamericana no la consigue Un alto porcentaje. Vamos a la pausa y ahora Thank yeah. yeah.